ubicado en el norte de Santa Cruz. Los estoraces son grandes y bellas esculturas naturales labradas por el agua y el cielo y endurecidas por el sol. Conforman columnas pintores, colinas y montañosas y grandes cárcabas que mueren en grandes valles aluviales salpicadas de matorrales que tienen gran afinidad con los matorrales de la costa del Caribe y algunos valles secos y cerandinos. Como podemos observar su localización, está ubicado en el municipio de La Playa, departamento de Norte de Santander, entre los quebrados Piritama y la Cenería al norte, el camino del Tenicero y el río Playera Gabriel, el camino de la Banda, la quebrada de Alcantarilla y el camino de las partes al sur, y finalmente las quebradas Caldo Huevo, la onda y las cabeceras de la que va a a los pies. El día de hoy les vengo a presentar las comidas típicas del pueblo que nunca han, han visto, que se llama Estoraques Norte de Santander. Las comidas típicas. Dice. En el pueblo existen algunos restaurantes que ofrecen principalmente comida criolla, sancochos y carne asada. También se consiguen en las tiendas empanadas de papas, rellenas y arepas de huevo y otros alimentos por el estilo, así como dulces típicos de arequipe y brevas. Bueno, espero que... me correspondió la parte histórica y cultural de la región del norte de Santander. Eh, como vimos, eh, al paso de mi compañera Laura y mi compañero Hubert que les hablaron sobre la gastronomía y un poco de la geografía, yo les voy a hablar sobre el lado histórico de esta región que es el norte de Santander, que está compuesto por 11 municipios. Esta fue una de las regiones más priorizadas por la Policía Nacional y Reconstrucción Territorial, ya que fue una zona en la cual hubieron demasiadas fuerzas militares, en las cuales buscaron reforzar la presencia estatal y militar en la región, eh, ya que en ese lugar se encuentran diferentes grupos armados irregulares y bandas criminales. Entre ellos tenemos eh, en el Catatumbo, que están representadas por las FARC, el ELN y el EPL, que eran una de, bueno, en esa época eran una de las más, de, la, de los grupos armados más grandes de nuestro país y los más temidos, ¿sí? eh, esto ocurrió que hubiera una desmovilización del bloque del Catatumbo en el 2005, hace 16 años, y se registra la presencia de los integrantes de las bandas criminales como los rastrojos, las águilas negras y los más recientes, los urabeños. Eh, en la actualidad, este lugar, eh, eh, las FARC son el grupo guerrillero más frecuente en esa región, en la región del Catatumbo. En cuanto a la intensidad, eh, pues digamos que no, no son tantas. Bueno, la organización hace presencia a través del Frente 33, también llamado Mariscal Antonio José de Sucre. Y bueno, actualmente pues como vemos, eh, solo hay un grupo armado que no llega a ser tan peligroso, pero aún sigue siendo un lugar peligroso eh, para esa región. Por otro lado, les hablaré sobre los grupos indígenas que habitaron en ese lugar ahí tenemos que los chichas fueron la cultura más numerosa y ocupó más territorio en la que tuvo, y fue una que estuvo más desarrollo social y económico en la Colombia prehispánica también fue habitado por agrupaciones indígenas que pertenecían a las tribus de, de chitarreros, los Motilones y los Yuhua eh, por otro lado eh, les estaré dejando acá la imagen que no sé si la vean eh, acerca de cómo se distribuían las diferentes, los diferentes grupos indígenas de la región del Norte de Santander. Y la dejamos en eh.